Buenos días. Hace una semana eh, concluimos un retiro estricto de tres meses y salimos a un mundo muy distinto, eh, aunque es el mismo mundo. Y creo que para estos tiempos eh, en que todos eh, voluntariamente o no vol voluntariamente estamos viviendo una especie de uh, de retirarse por lo menos físicamente de actividad y movimiento um, a lo mejor uh, hay uh, ciertos elementos uh, de lo que se vive en un retiro que podrían ser útil ahora um, y uno es um, ¿Cómo vivimos eh, la experiencia de tener nuestro contacto con otros restringido o disminuido? Y eh, probablemente en ese momento que estás escuchando mi voz, estás dentro de cuatro paredes. ¿no? Como, como yo. Y esta impresión que tenemos de que el alcance del, del mundo inmediato es así. Y que estamos, eh, sí, como que encajados eh, dentro de estas paredes. Eh, es, es algo que en retiro... Eh, nos entrenamos a reconocer que esta es una impresión muy falsa de la realidad. La realidad de las profundas conexiones que hay en cada momento. aún ¿No? cerrando todas las puertas, ¿no? el oxígeno sigue llegando desde los árboles. ¿No? La electricidad no, la señal del internet sigue llegando. Y lo que nosotros somos sigue siendo impregnado por la presencia de otros. Y cuando estamos en estas épocas de menos contacto con otros, esto es un momento de aumentar la conciencia de la conexión. De no solo saber teóricamente, sino sentir que estamos acompañando y acompañados por otros y cuando eh, vivimos una vida encerrada así dentro de paredes eh, de crear el hábito de una y otra vez dirigir la mente hacia los demás de convocar la presencia de otros seres antes de cada actividad que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pensando que lo que yo hago, yo voy a hacer ahora eh, para tener más que aportar al mundo. ¿No? Para, ¿no? para ser una fuente de algo positivo. ¿No? Y cuando nos sentimos todo revueltos y angustiados por una situación, obviamente esto se oye muy falso. Pero cada vez que nos acordamos que nosotros somos quienes tenemos que timonear nuestra propia mente y que cuando nuestra mente está asentada podemos ayudar a otros a asentarse. Podemos aportar algo más claro, más amoroso, más sabio a la situación. Así que esto de poder vincular lo que estamos haciendo en lo inmediato con el bienestar de todos los seres o de otros seres es algo que nos ayuda en ver a través de las paredes. ¿No? Ver a través de las apariencias, de la supuesta y aparente distanciamiento social, que es solo físico. No, estamos más conectados que nunca, electrónicamente, pero estamos más vinculados y este virus revela lo profundamente fácil que es que nos impactamos, lo mucho que una persona aparentemente ajena o alejada su vida afecta a la nuestra y nuestra vida también afecta a otros. Y cada momento que estamos encerrados, aun si fuera contra nuestra voluntad, podemos pensar, ¿no? Dirigirnos, nuestro, reorientar nuestros pensamientos y decirnos: Yo no quiero infectar a nadie. Por esto yo me protejo aquí. Yo, yo aquí aseguro que yo. No, me alejo de fuentes de, no, de contagio porque no quiero ser un portador. Aún si también no queremos enfermarnos, obviamente, pero agregamos a esto que obviamente queremos estar bien, no queremos estar enfermos, pero no quiero afectar a otros. Y así generar una mente que... Mi tiempo aquí en Serada es una ofrenda, una ofrenda a toda la humanidad, a todo, todos mis familiares, obviamente, a mis vecinos y, y conocidos. Pero es una aportación a todo el mundo de yo mantenerme aquí donde estoy, no, a, a una distancia física de otros. Esto es un momento en que nosotros podemos convocar la presencia de otros. ¿No? y así literalmente dejamos de estar separados cuando hacemos esto ¿No? y no requiere que salgamos más que mentalmente y afectivamente de donde estamos ¿No? solo requiere que reconozcamos la realidad que ¿no? esto que parece estarnos encerrando en realidad nos conecta ¿No? tenemos los que estamos en edificios donde hay otras personas habitando, al otro lado del techo, del piso, de las paredes, hay más vida. Y si vives sola en, en el campo, al otro lado de las paredes hay vida. Y dentro también hay vida. Y esta vida está maravillosamente conectada. Y cuidar a la vida adentro es cuidar la vida afuera. ¿No? Y podemos vivir este momento así. Esta es una, una, una experiencia de retiro que quizás puede ser útil en este momento. Y el otro, cuando estamos en retiro, tenemos muy claro que necesitamos cuida, cuidar nuestra mente. ¿no? Tenemos esta experiencia, y sí es una oportunidad de tener menos estímulo continuo para que se despeje un poquito la mente. Y aquí cuidar la mente implica cuidar el uso de, de las redes sociales. Hay muchas cosas que, que estimulan mucha la ansiedad. No digo que no necesitamos estar informados. Sí es importante que tengamos la información relevante. Pero la ansiedad tiene cierto modo de funcionar que es, nos sentimos ansiosos y ansiedad que es precisamente es una sensación de amenaza generalizada. Miedo tiene un enfoque preciso. ¿no? Algo que las condiciones se juntan para que me suceda esto. ¿no? Mientras estamos en casa, aparte de gente, no estamos en este tipo de peligro. Pero la ansiedad imagina, genera ¿No? muchos escenarios y para, para el, el, como el, lo, el, el sistema neurológico eh, es muy, muy incómodo sentir que hay una amenaza que no sabemos cuál es ¿No? cuando, porque ansiedad y miedo están muy parecidos ¿no? y cuando tenemos esta ansiedad la gente quiere un foco ¿Dónde está el peligro para que yo lo puedo combatir? Y por esto lo focalizamos la atención en algo que da cierto alivio, que es esto. ¿No? Pero otra vez genera la ansiedad y brincamos a otro. ¿no? Focalizamos, focalizamos. Y brincamos de un foco a otro. Y reconocer cómo esto funciona para dejar de hacerlo y cuidar tu mente. No, esta es la tarea ahora. No, para, tenemos muchas herramientas y estamos creando más eh, para, para que nos acompañemos eh, en, en bajar este elemento de la ansiedad. Pero en general, cuidar la mente. ¿no? que Si uno está pensando mucho en lo triste que es la situación de diferentes personas, de cuidar que no caemos en la angustia empática ¿no? que es un, un estado no fructífero, precompasivo, donde pensamos en el sufrimiento de alguien ¿no? y quedamos ahí empatizando con ellos. ¿no? Salir de esto implica pensar en, voy a aportar algo a ellos. Y en esta situación es complicado porque parece que yo tendría que ser doctora y tener mucho equipo o poder ir a su casa, acompañarlos y no lo podemos hacer. Pero en este momento lo que podemos nosotros hacer es de estar generando las cualidades dentro de nosotros que el mundo necesita en este momento y necesitará de ahora en adelante. Más compasión, una empatía más sustentable, ¿no? más sabiduría, ¿no? un corazón que sabe mantenerse abierto, una mente que sabe cuidarse. ¿no? Todas las cualidades y valores que hemos identificado muy claramente como lo que quere queremos que el mundo tenga, ahora los podemos ir generando como nuestra aportación. Lo que estas personas necesitan es, es, es un mundo con más compasión. Yo voy a generar más compasión ahora, dentro de mí, ¿no? y emanarlo en cada momento que pueda. ¿no? Donde cada uno de nosotros está, podemos estar concentrando energía de compasión. Y en el momento que podemos salir por la puerta, vamos a tener algo que podemos emanar si sí, utilizamos bien este tiempo ¿no? y además obviamente lo que podemos hacer literalmente para otros no llamar a los ancianos solos en sus casas acompañar de modo sabio pero cuando nosotros mismos estamos asentados ¿no? y por, por lo tanto somos algo a que ellos se pueden afianzar ¿no? así que este otro elemento de tener muy muy claro la tarea de cuidar nuestra propia mente y corazón en este tiempo para otros. No es, Estas son dos cosas que yo, yo pensé que que sí, son, son una experiencia que desde retiro a nuestro tiempo ahora fuera de, de retiro son cosas que podemos llevar y, y, y compartir todos. no sabiendo que estamos todos juntos en esta situación. ¿No? Lo que ha sido la realidad oculta se ha hecho manifiesta que necesitamos unirnos, necesitamos cuidarnos mutuamente, necesitamos un mundo ¿No? con más compasión, con más responsabilidad para las consecuencias de nuestras acciones en otros. ¿no? para más amor ¿no? y ahora tenemos esta oportunidad de vivir este ciclo de enfermedad que es uno de muchos ciclos que el mundo ha conocido y conocerá pero esta vez vivirlo un poco diferente nosotros por lo menos aportando lo que una mente clara puede aportar y un corazón abierto y lo estaremos haciendo juntos que estén muy muy bien